el perdón tuyo, tú eres de la casa, contigo se pueden hacer estas cosas. Claro. Uh, porque está con, está Arismendi, el antigua, el periodista nuestro, está con Miledis Núñez, que viene luego de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y, y vamos a conversar con ella a través de Arismendi. Adelante, Arismendi. Adelante. Muchísimas gracias, Amado, y a todo el equipo desde de mañana. En esta ocasión nos encontramos en la residencia de la candidata a alcalde por el municipio de San Francisco de Macorís y miembro del Comité Central, la ingeniera Miledis Núñez, para escuchar su opinión y su valoración sobre la escogencia de la reunión en el día de ayer eh, del nuevo presidente del PLD, presidente interino Juan Temistocles Montaz. Miledis, esta escogencia de Juan Temitocles Montaz, ¿cuál es su opinión en torno a eso? Bueno, ciertamente todos conocemos al compañero Temitocles Montaz, el cual lo vemos muy bien porque tiene capacidad, eh, al mismo tiempo es fundador de nuestra organización política, es el que siempre tomaba la delantera o coordinaba todo lo que es el, los programas de gobierno de, de nuestro expresidente de la República y un fiel colaborador cercano al presidente Danilo Medina, pero sobre todo un peledeísta a carta cabal, con una capacidad enorme. Yo puedo decir que el compañero Temo este es uno de los mejores técnicos que tiene nuestro país. O sea, una gran ventaja que tenemos que lo hayan puesto como presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos que hará un excelente trabajo, como siempre lo ha hecho en las diferentes funciones que ha obtenido. Bien, Milady, eh, por ejemplo, los ánimos en el Comité Central, usted como miembro ya de ese organismo que está pautado reunirse el lunes, ¿qué novedad podemos encontrar ahí? O, o, ¿cuál será, ¿Cuáles son los ánimos de esta reunión? Bueno, ciertamente este, el próximo lunes a las 4 de la tarde en el día de ayer el Comité Político determinó que hagamos nuestra asamblea donde vamos a completar los miembros del Comité Político que renunciaron. Así que yo entiendo que será una asamblea tranquila, no habrá este problema porque vamos a elegir lo mejor del comité central para que nos represente dignamente en el comité político. Bien, a los muchachos del equipo, si tienen alguna pregunta. Sí. Ajá. Hola Carolina, ¿cómo estás? Me gustaría escuchar su opinión en relación a lo que en un momento... Eh, pasó con Temístocles, eh, que recordemos que el 9 de mayo específicamente fue acusado por la Procuraduría por supuestamente haber recibido sobornos provenientes de, de la constructora Odebrecht. Y que cuando también fue, tenía intereses de ser precandidato presidencial y tener este peso detrás de la espalda, aunque eh, no fue sometido o declarado culpable, pero es una carga negativa hacia una figura. Eh, ...de este nivel, ¿qué opinión le merece esto? Y lo de la supuesta carta que de alguna manera amenazante, esos rumores que se escuchaban... ...fue lo que hizo que, pues, que a él lo sacaran de Ciudad Nueva. Bueno, tal como usted lo dijo, fue una acusación, pero él no fue condenado. O sea, a cualquiera se le puede acusar de que haya hecho cualquier eh, acto indecoroso o violación a la ley pero si no fue condenado, por ende está limpio. Hasta que usted no lo condenen, eh, usted no, puede, no se puede decir que, que es un corrupto o que ha hecho algo negativo. O sea, él fue acusado, no se comprobaron las pruebas y está en los actuales momentos eh, suelto y sin, ninguna, sin ningún tipo de acusación. ¿Alguna otra pregunta? Francis Rodríguez de este lado, Milady, Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, Francis, mi amigo. Me alegro por su Muy bien, gracias candidatura, a Dios usted. Pero en la <ríe> posición actual con esta Ay, posible alianza de la Fuerza del Pueblo, el PRM, en San Francisco de Macorís, ¿tú entiendes que ganarías de todas maneras? Claro que sí, Francis. El pueblo ha asumido la candidatura de Miledis Núñez representando al Partido de la Liberación Dominicana y a la sociedad franco macorizana, ya lo ha asumido y estamos conscientes y seguros que Miledis Núñez será la primera alcaldesa electa por el pueblo que tendrá San Francisco de Macorís. No tenemos miedo a ningún tipo de, de alianza, de alianza entre partidos, porque yo estoy convencida que San Francisco decidió ya que Miledis Núñez será su alcaldesa que va a dirigir lo destino del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para servirle a la sociedad y con la vocación de servicio que nos cara caracteriza seguir sirviéndole a todos los sectores que componen nuestra sociedad franco-macorizana. Bien, ahí escucharon las palabras de la candidata a alcald alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Arizmendi la Antigua quien nos reportó desde la residencia de Miledis Núñez candidata a alcaldesa por el Partido de la Liberación Dominicana. Seguimos con la entrevista. De mañana